Hay un lugar en Campeche, en el tiempo, en el que por las noches, cobran vida. Las 8 y sereno, amigos visitantes, tranvía está por salir. Es en este lugar donde vivirás junto a Doña Luisa y Don Daniel, la aventura de escuchar las leyendas. Hola Don Daniel, adiós Doña Altagracia. Don Daniel, buenas noches. Buenas noches, doña Luisa, le estamos esperando. Disfruta de las leyendas más interesantes de nuestra región campechana. Y don Jorge le dijo a Bardilla, tú miserable ladrón a quien le voy a conceder el derecho de medir su acero con el mío para así poder lavar con tu sangre la mancha que arrojaras al limpio blazón de los ataques. Esta villa será para ti el marco ideal para disfrutar un recorrido en el tranvía. En él escucharás las tragedias que vivieron el Negro Juan y Doña Inés. Todo esto mientras gozas de la hermosa vista de nuestro malecón. Déjate conducir por ellos a un lugar remoto e histórico, en donde sentirás el aire golpear tu rostro. Fue tanto el odio que Utzkolel tuvo a su hermana Eskeban, que ayudada por Habush, el dios de la muerte, logró volver a la vida, pero convertida en la condenada a permanecer para toda la eternidad debajo de la ceiba sagrada en espera de los hombres que por ahí pasan y mientras peina su larga cabellera con un trozo de chacán erizado de púas los atrae, los seduce y enamora y al final los asesina, enloquecida de amor infernal ¿La escuchas? Es la brisa que anuncia la presencia del estabaje. Ven y conoce las leyendas. Ven y vive con nosotros. Una mágica experiencia.